que el, el, la clase anterior, las lecturas recomendadas para, para esta clase son estos capítulos del Port y del Robbins y Cotran, Contran, ¿ya? y también eh, eh, videos de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia a un poco acerca de los tipos de cáncer que hay y los vamos a ver bien general. ¿Ya? porque el, el detalle específico está en el libro, pero vamos a llevarnos aquí la idea general, un poco acerca del, de cómo se desarrollan los cánceres en general, y aquí vamos a entrar un poco más en detalle sobre bases genéticas y moleculares del cáncer, eh, y en particular dentro de las bases genéticas y moleculares del cáncer, vamos a ver a mutaciones que afectan el ciclo celular. Por lo tanto, van a afectar el crecimiento y proliferación de las células, en particular las células que tienen algún tipo de daños en las células cancerígenas. Y vamos a ver algunos de los mecanismos propuestos eh, para eso. Eh, y, y hablo de mecanismos propuestos porque en realidad, si supiéramos exactamente los mecanismos moleculares del cáncer, eh, teníamos cura. ¿ya? Y, y bueno, quisiera partir con algo un poco más, más positivo al respecto del cáncer. Usted, Yo que soy más viejo que ustedes, eh, uno lleva escuchando el tema del cáncer desde hace muchos años y eh, en realidad eh, eh, antes de escuchar el cáncer, era eh, escuchar de que un, uno o un pariente tenía cáncer, era prácticamente, la gente lo sentía, porque era así, era, lo sentía como una condena a muerte inmediata. ¿ya? Hay que reconocer hoy por hoy que para la gran mayoría de los cánceres, si son detectados de manera temprana, pasa a ser eh, no una condición de términos, sino que una condición crónica. Es decir, que existen tratamientos, tanto eh, los tradicionales, radioterapia, quimioterapia, como eh, otros que han surgido bastante en la última década, eh, yo diría, que son la inmunoterapia. Es decir, tratar con anticuerpos ciertos tipos específicos de cáncer. Y eh, bueno, ese es el lado positivo. El lado negativo de eso es que... Eh, ese tipo de inmunoterapia son carísimas y obviamente no están al acceso de la gente en el sistema de salud público eh, no me queda claro porque no he leído en detalle eh, en el contexto de esto que les mostré en la clase pasada del plan nacional del cáncer eh, eh, en qué etapa entra eso ¿Ya? si está implementado desde ya se está pensando implementar a futuro se va a a subsidiar a clínicas privadas que hacen eso, porque recuerden que según la constitución actualmente vigente, este es un estado subsidiario, no solidario, por lo tanto, eh, ese tipo de cosas se subsidiarían uh, en el mundo privado. Así que, bueno, vamos a, a, a ver qué pasa con eso. Yo quisiera dejar una, desde el punto de vista científico, hay una una postura un poco más optimista, ha dejado de ser una enfermedad que sea una condena a muerte y, y es ahora una enfermedad crónica en la mayoría de los casos, lo cual es bueno, hay un cierto avance. Bueno, en general, y esta es una clasificación súper gruesa, eh, hay tres tipos de cáncer. Uno, y podemos eh, determinarlos eh, o mencionarlos genéricamente como de tipo carcinomas, de tipo sarcomas y de tipo leucemias y linfomas. Aquí simplemente para que vayan acostumbrándose a los nombres, eh, muestro algunos ejemplos, por ejemplo el carcinoma de pulmón en, el, en la categoría carcinoma, el osteosarcoma, eh, que es eh, cáncer a los huesos, y uno que uno ha escuchado nombrar, eh, con eh, más frecuencia que, que este otro, por ejemplo, es la leucemia. ¿ya? Y esos son los tres tipos de cáncer que tienen que ver con el tipo de tejido al cual afecta. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que son. Los carcinomas constituyen cerca del 90% de los cánceres y básicamente son cánceres de células epiteliales. Eh, ahora, hay que entender que son cáncer de tipo epitelial desde el punto de vista del desarrollo. ¿Ya? Habitualmente uno eh, tiende a usar la palabra epitelio para referirse, por ejemplo, a la piel, ¿no? Pero aquí es desde el punto de vista del desarrollo. ¿A qué me refiero? Que eh, hay distintos tipos de epitelio en nuestro organismo, ¿ya? Está el, epi el epitelio que se llama simple escamoso, que podría ser la piel, ¿ya? El epitelio eh, simple eh, eh, cuboide, como dice aquí, ya, que esto aquí sería, um, puede ser estómago, puede ser pulmón también. Eh, puede ser las glándulas, muchas glándulas tienen este tipo de epitelio. Y eh, está el epitelio de tipo simple columnar y ciliado, que ese puede ser el intestino, por ejemplo. Eh, que tienen esas conformación. Ahora, el, el tema de los epitelios, eh, las células epiteliales en el desarrollo eh, se originan, eh, como dice su nombre, de un epitelio, eh, y, y durante el desarrollo eh, es el mismo tipo de, de, de celular que se, que se multiplica por mitosis y forma estructura. Entonces, en esta en este esquema de acá, muestra el, el, el, eh, como el, el plan de construcción básico de un epitelio, que es las células epiteliales, un, una, una lámina basal, que eso es lo que vas a encontrar en cualquier epitelio. Entonces, durante el desarrollo, eh, pueden haber dos opciones de, de, de formar epitelio. Uno puede ser que eh, eh, estas células epiteliales que están acá se multiplican y empiezan a formar como una invaginación en el, en el, en el tejido que en general el tejido se llama el mesénquima eh, y eso es no solamente la célula epitelial sino que esta lámina basal y en el desarrollo pueden llegar a, a formar una glándula de tipo exocrino ya eh, entonces eh, las glándulas cuyo origen es eh, en el desarrollo, son de origen epitelial como esta Y que después estas células se pueden especializar en secreción ¿ya? Eh, Son susceptibles de carcinoma ¿ya? Y la otra alternativa es que hay una total migración fuera del epitelio original Y vayan a formar glándulas eh, de tipo endocrino ¿Ya? Eh, no conectada necesariamente con la superficie del, del epitelio original. Entonces, eh, pues solo para dejar claro que epitelio no nos estamos refiriendo exclusivamente a células que recubren un órgano, ¿ya? sino que al origen de la célula, o sea, de, de las células que constituyen el órgano, por ejemplo, un, ongrato, un órgano de tipo eh, secretor porque forman parte, en el desarrollo, el origen viene de células epiteliales, cuyo plan de construcción eh, básica es eh, un epitelio y una lámina basal. No sé, hagamos esa clarificación para no confundirnos. Y esto constituye, este tipo de células es susceptible a aproximadamente al 90% de los tipos de cáncer que hay. Y el, eh, hay otro tipo de cáncer que es extremadamente raro, que son de lo que se llama tejido conectivo. ¿verdad? Por ejemplo, músculo, hueso. Eh, este era un osteosarcoma, el que veíamos en la imagen eh, o sea, al principio. Otro tipo de epitelio, que ya su incidencia es un poco más alta, cerca del 8% de, lo, de los tumores, son las leucemias y linfoma que aquí el tejido afectado es, entre comillas, un tejido líquido, que se refiere a que son las, las células que constituyen el sistema circulatorio que va desde las células eh, eh, que pueden ser en mayoritarias como los glóbulos rojos, hasta particularmente en, en este caso que estamos viendo células que forman parte del sistema inmune como los eh, células T o las células B ¿ya? que son tipos de linfocitos ¿ya? o sea es un, es un cáncer que puede afectar a este tipo de células y, a este, y, y este, en general eh, a este tipo de, de cáncer se llama leucemias y, y linfomas y como vemos ahí tiene una prevalencia menor en la población distinto a los carcinomas bueno y eh, cómo se desarrollan los cánceres, cuáles son sus orígenes. ¿Ya? Entonces vamos a revisar como los distintos estados de desarrollo de un cáncer típico. ¿ya? Y, bueno, en el, como dice acá, existen muchas células y todas son potencialmente, eh, pueden ser afectadas por cáncer. Y, eh, y el, lo la principal característica del cáncer que existe algún cambio en el material genético ¿ya? Eh, y, eh, que eh, hace que algún eh, mecanismo de proliferación celular, eh, entiéndase el ciclo celular, sea afectado. Y la particularidad del cáncer es que eh, fallan los mecanismos de reparación y se empiezan a producir células que son copias de esas células dañadas. Entonces empieza a multiplicarse. Entonces y, y el mecanismo que ustedes saben para multiplicación celular es la mitosis. Y bueno, eh, qué eh, lo, los cambios y vamos a verlo en detalle en, en unos minutos más. Eh, en general, los cambios del material genético se le llama una mutación. Ustedes saben que el material genético está constituido de una macromolécula que en general se llaman ácidos nucleicos. Y en el caso particular de la célula, en el núcleo de la célula existe una molécula que se llama ADN, o DNA, como está aquí en inglés, el ácido desoxirribonucleico, que eh, eh, tiene una conformación eh, tridimensional parecida a una escalera, donde hay eh, lo que uno llama apareamiento de ciertas eh, bases, ¿ya? Eh, eh, o ciertos nucleótidos, que están constituidos por azúcares, fosfatos y. Eh, base nitrogenada. Y existe un código que llamamos el código genético para aparear esas bases. ¿no? Y bueno, una mutación significa que haya un cambio eh, como en el proceso de mitosis se trata de sacar una copia de material genético eh, para las dos células hijas a partir de la célula madre. Hay una copia inexacta de, de un par de bases o de una zona del de la cadena de, de material genético que eh, no es reparado y es traspasado esto a las células hijas y eso en general se llama una mutación. Y hay varios tipos, bueno, no están, no están exactamente claros los mecanismos por el cual ocurren estos cambios. ¿ya? Digamos que eh, las mutaciones, uno puede decir, sí, son un poco al azar, pero... En realidad, nuestro sistema, eh, nuestros, eh, nuestras células tienen buenos mecanismos de reparación. ¿ya? En ese sentido, eh, nuestro, nuestras células son bastante conservadoras, es decir, tienen los mecanismos apropiados para generar reparaciones del material genético. ¿ya? Pero de vez en cuando, eh, si hay una falla en esos mecanismos de reparación, puede producirse esto esta mutación que es traspasada a las células hijas. Eh, las mutaciones que ocurran eh, pueden ocurrir espontáneamente y la gran mayoría de ellas no afectan el funcionamiento de las células. Entonces hay una fracción menor de mutaciones que sí podrían llegar a convertirse en cáncer, ¿ya? dependiendo de qué cosas afecta y eso lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, imaginemos que tenemos ya efectivamente esta célula. ¿Ya? que está acá ejemplificada en este esquema, eh, que tiene una, una primera mutación ¿ya? Eh, por algún motivo que se ha, ha generado eh, es, ese, esa mutación, ese cambio en el material genético de esta célula, eh, en, y forma parte aquí, estamos viendo del, del tipo de cáncer más común de un epitelio. Entonces, cuando eh, ocurre una mutación, y esta mutación se pasa a los mecanismos de reparación, está la, está la chance de que esa célula se pueda multiplicar por mitosis. ¿ya? Y se empieza a diferenciar de las células que, están, eh, que son normales y que están presentes en el entorno. Y bueno, eh, para que se... Eh, se, no basta con la, con la mutación como, como está mostrando aquí sino que lo que tiene que producirse es mitosis de esa célula ¿ya? La, la, el tipo de mutación que tenga esa célula eh, puede ser de una manera tal que le impida por ejemplo reproducirse ¿ya? así que solamente nos vamos a quedar con una célula mutada y después va a desaparecer eh, esa célula pero el problema está cuando eh, se produce una mutación eh, que eh, empieza a traspasarse eh, por mitosis a otro tipo de células y de manera no controlada. Entonces, como dice acá, eh, eh, los, los cánceres eh, empiezan a propagarse y a generar un cúmulo de células eh, que en esta etapa son indetectables y que pueden ser bastante grandes y que en realidad no se diferencian mucho en su aspecto respecto al tejido circundante. ¿ya? Entonces aquí a, eh, en esta diapositiva se hace una estimación que dice que de aproximadamente después de un millón de divisiones es muy probable que una de las células haya eh, mu eh, mutado un poco más de la, de, que las otras eh, Que se parecen mucho entre sí Y a contar de eso Uno podría tener células que tengan una apariencia alterada Y que se vean distintas Del resto de las células Claro, y como dice acá No todas las mutaciones conducen y bueno, Ya lo había mencionado a células de tipo cancerosa Y puede haber una mutación Que simplemente eh, Que pase que la célula no se, no se autodestruye, pero es que quede ahí, que quede como congelada en el tiempo. ¿ya? Y, bueno, eso ya lo dije. Entonces, eh, si el tipo de mutación eh, hace de que, el, como dice acá, se le otorgue alguna ventaja a la célula, o sea, pueda seguir creciendo, pueda seguir eh, ejerciendo es que mitosis, recién ahí, después de múltiples mutaciones, vamos a tener la, la chance de que empiece a crecer lo que llamamos propiamente tal un tumor. ¿ya? Entonces, eh, los tumores, la característica que tienen es que las células que lo conforman ya son distintas a las células originales eh, y tienden a, a, a, a crecer eh, de manera más rápida y, eh, eh, y, y en este estado inicial todavía eh, tenemos una célula o un grupo de células que son distintas, están alteradas, son distintas a las células normales de las cuales eh, se originaron y que todavía están contenidas eh, en el tejido distinto de lo que el, el resto del tejido. No hay una propagación más allá. Entonces eh, aquí ya empieza a, a, a haber un proceso eh, eh, que como estamos hablando de un, eh, en este caso es un ejemplo de un sarcoma eh, y aquí tenemos unas células de tipo epitel epiteliales, hay una, un grupo de, de células que se llama la lámina basal y eh, ya la cosa se pone problemática cuando eh, este tipo de células mutadas eh, tienen, eh, eh, tienen la capacidad ya de romper, o sea, abrirse paso a través de la lámina basal. Entonces ahí ya, ya tenemos un problema mayor. Eh, eh, y lo interesante de esto es que esto puede pasar eh, en, en estos, este microtumor que tenemos ahí, eh, puede empezar a avanzar, eh, y aún en ese estado no es detectable. ¿ya? Entonces, una característica particular de, las, de estas células, como no están funcionando bien, ¿ya? Eh, este tejido anormal, eh, ellas, eh, eh, una estrategia de, de, las, de las células cancerígenas es que para poder crecer este tumor, ellas necesitan eh, eh, eh, tener una alimentación eh, mayor que el resto de la célula Y para eso necesitan eh, un eh, mayor abasto de nutrientes Y eso se hace a través del sistema circulatorio Entonces el proceso por el cual vasos sanguíneos que están en la, en la proximidad del tumor eh, empiezan a proliferar dentro del, del tejido canceroso se llama angi angiogénesis que es el como dice acá, es el reclutamiento de vasos sanguíneos de la red de vasos sanguíneos vecinos ¿no? y bueno el producto obviamente eh, de esto es que el crecimiento de este grupo de células anormales eh, va a ser eh, eh, más rápido porque ya tienen los nutrientes necesarios producto de esta infiltración de vasos sanguíneos y recién en esta etapa cuando tenemos un cierto um, eh, aporte de eh, vasos sanguíneos al, al, a este tejido que está creciendo anormalmente es cuando el, el cáncer se puede ser detectable entonces por ejemplo aquí dice que eh, en, en, en este estado ya podría ser detecta, detectable como un pequeño bulto en el caso, por ejemplo, de un, que es un, eh, eh, algo que puede ser detectable como el cáncer de mama, por ejemplo, y ya es detectable un poco cuando recién empieza esta etapa. Por el lado clínico, cuando se utilizan eh, imágenes, eh, por ejemplo, de tipo rayos X con contraste, eh, con contraste quiere decir que yo le pongo algún tipo de tinción que viaja por el torrente sanguíneo de, de tal manera de ser opacos a los rayos X eh, en los vasos sanguíneos, eh, aquí ya uno podría detectar que hay un conglomerado de vasos sanguíneos anormales de lo que eh, se esperaría para ese tejido. ¿ya? Entonces el, el, el paso clave aquí para poder detectar eh, eh, la proliferación de este grupo de células anormales es la angiogénesis. Y da la oportunidad de que por los exámenes regulares eh, de, de tipo de radiografía, por ejemplo, sería muy evidente que hay la presencia de un cáncer en este estado. Pero hasta el momento todavía están estas células anormales contenidas a la zona específica donde se originaron. Bueno. Eh, entonces, eh, aquí ya empieza una, una etapa en que las células y, y con la ayuda de esta angiogénesis, las células cancerígenas tienen la opción de empezar a migrar fuera del tejido original a través del torrente sanguíneo y particularmente de los vasos que han proliferado en, en este tejido. Y, y, y esta... Bueno, desde el punto de vista del, del cáncer, digamos que esto no es muy bueno del cáncer, ¿ya? para las células cancerígenas, porque un, un porcentaje muy importante de esas células va a morir. ¿ya? Eh, entonces, eh, eh, quiero como sacar un poco de, de la cabeza esta idea de que no, que como que el gran objetivo del cáncer... Es como una especie de metáfora epi epidemiológica, como los virus. Como el objetivo del virus, andar colonizando todas las células. Eh, eh, entonces es bueno para los virus eh, colonizar otros tejidos. Aquí en realidad es el, el enfoque un poco distinto. Producto de este proceso y de que en general eh, es un tejido epitelial que no está unido entre sí, ¿ya? No, no tiene, digamos, estos mecanismos que tienen estas otras células para estar ordenaditas y empaquetaditas en el tejido, eh, le ocurre espontáneamente que cuando está la, eh, eh, están irrigados el tejido, está la chance de que el, estas células puedan infiltrar estos vasos e irse por el torrente sanguíneo. Y, y no es que se sea el mecanismo que ande buscando el cáncer de hecho es bastante malo desde el punto de vista del cáncer porque un porcentaje muy importante de esas células va a morir ¿ya? pero como son muchas células eh, pueden eh, eh, puede existir eh, eh, puede ocurrir el evento de que esa célula vaya a parar a otro tejido se incruste en otro tejido y empieza a proliferar entonces aquí dice que un tumor tan pequeño como de un gramo puede enviar un millón de células tumorales a los vasos sanguíneos al día. ¿ya? Y eso no significa que tengamos un millón de tumores. ¿ya? Y es porque gran parte de esas células mueren. Entonces, a este proceso, y este nombre ustedes ya lo han escuchado, en que las células eh, eh, tumorales van y se alojan en un tejido secundario distinto del que los originaron, eso se llama metástasis. ¿ya? y consiste en el proceso en que pueden alojarse en otro tejido y empezar lo, los tumores secundarios. Y eso ya es una característica, eh, eh, bueno, eso varía, digamos, de cáncer en cáncer, no, no, no te manejo las cifras, pero aquí cuando, eh, así como yo lo he presentado, es como más o menos crítico la ventana de tiempo entre que está el cáncer, eh, y empiezan a producirse estas células y se generan estas metástasis. Puede llegar a ser muy corto para distintos tipos de cáncer. Y aquí está... Eh, ah, bueno, esto ya lo había dicho, que la mayoría de las células va a morir producto de esto. Bueno, entonces... Eh, y... Y, y también hay, hay mecanismos que tienen las células de cáncer que obviamente eh, tienen que penetrar estos, estos eh, vasos sanguíneos en, en la célula blanca donde van a estar y así eh, eh, pueden atravesar el tejido, el tejido nuevo. Entonces, eh, eh, muchos tratamientos o líneas de investigación del cáncer van muy por el lado de evitar, por un lado, la angiogénesis, ¿ya? que se produzca ese fenómeno, y lo otro es me, eh, tipo de eh, investigación que se está haciendo respecto a cómo bloquear que el cáncer se, eh, el, le ocurra esta metástasis. Entonces, aquí, aquí ya hay una cifra interesante. Eh, aproximadamente una de cada mil células tumorales sobrevivirá en el tiempo. ¿ya? El tiempo suficiente para establecer un nuevo tipo de célula tumoral. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, claro, es el, los tumores son un tipo de, de, de células que pueden, eh, digamos, expandirse mucho con el torrente sanguíneo, pero en realidad el, el éxito que tengan para implantarse en otro tejido es bastante bajo. Y aquí está ejemplificada una metástasis eh, pulmonar que es un sitio más o menos frecuente de encontrar metástasis de, de cualquier cáncer, porque obviamente, como es arrastrado por el torrente sanguíneo, eh, eh, y eh, todo el, la circulación va a tener que pasar en algún instante por el pulmón. ¿ya? Así que es fácil de que se generen metástasis acá, porque además tienen que pasar por capilares delgados el, el, el, el torrente sanguíneo. ¿ya?